Sobre esas acusaciones de robo de esas máquinas. Dale para allá, por favor. ¿Eh? Nada. Nada ya. ¿Te la robaste entonces? No, yo no me la robé, no. ¿Pero por qué dicen que sí que te la robaste, Guillaume? Ellos dicen así, todo el mundo. Tú trabajaste en el ayuntamiento ahora. Sí. Te Oye, te ellos están robando inseguros y están robando pilas de vaina. ¿Quiénes están robando yo En el ayuntamiento, junto a ladrones, ¿quién es serio? Entonces tú te tú la robaste por eso pues. ¿Eh? ¿Tú la por eso? Sí, por eso me la llevé. Entonces, ¿Pero para qué entonces? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dinero? Necesitaba el dinero. La situación, la situación y ellos no dan nada. Tomen banda y teléfono para nada ¿Cuál es el nombre trae? Resulta que el sereno que tenemos fue quien dijo que se había robado esa máquina. ¿Me entiendes? Él cantó allá en la policía. O sea, la persona que se lo robó es el sereno. Uno de los que cuidaba aquí, sí. De los bueno, entonces, ¿cómo logra sacarla? ¿Por qué nadie se percató porque son máquinas grandes? Es correcto. Mira, esa información no la tenemos a mano porque nadie lo vio, ¿entiendes? Se sabe que fue él porque ya él eh, cantó, como dicen por ahí, Habló con el director de, del d de la persona que estaba en ese caso, y eso fue lo que pasó. Es Lo que pasa sí, claro que sí. Lo que pasa es que también se le habían robado. Hace unos meses atrás, unos dos o tres meses más o menos, también eso está denunciado ante la Policía Nacional. Con bueno, el trabajo que ustedes en adelante entonces realizarán porque tenemos información de que no es la primera vez que ocurren robo en este ayuntamiento. Eso, eso es así, pero ya todo va a aparecer con Dios mediante y esa persona va a ser sometida a la justicia. Y tiene que aparecer todo lo que se ha robado anteriormente.